Soy Isabel de Armas, vamos a ver cómo utilizar el plugin de Zotero para Word. Lo tendremos instalado si ya lo hicimos cuando instalamos el programa. Sería lo mejor para no tener incompatibilidad entre el programa Zotero, por las actualizaciones, y el plugin. Por las actualizaciones que pudiera tener uno u otro. Si no lo hemos hecho, podemos obtenerlo en complementos de Mozilla Firefox. Se debe tener, para instalarlo, cerrado Word Open Office. Lo tendríamos, una vez que ya nos lo hayamos bajado el plugin, en la pestaña Complementos. Cuando abrimos el programa Word, está escondido, no se ve, pinchamos la pestaña y nos aparece en el ángulo superior izquierdo. Todos los plugins de los gestores suelen hacer las mismas operaciones, insertar una cita, insertar las citas poniendo el cursor en el documento donde queremos insertar las citas una por una, editar una determinada cita para hacer algún cambio. Una vez que hemos insertado todas las citas en el documento y lo hemos acabado, insertar la bibliografía al final, podríamos editar esa bibliografía también para hacer algún cambio. Podríamos Ajustar el documento a otro estilo con la rueda o insertar citas posteriormente a haber insertado la bibliografía. No es infrecuente que tengamos, queramos tener una bibliografía con más referencias que las cita, citas insertadas en el texto. Totero permite cambiar las citas y la bibliografía a otro a otro estilo de cita también después de haberlo finalizado. Vamos a abrir un Word y hacer la operación de citar, de insertar las citas. Nos colocamos donde queremos insertar las citas. Primero de todo, vemos qué estilo vamos a querer escribir el documento. Vamos a elegir APA elegimos la cita y vamos insertando citas en el documento. En este estilo, la cita dentro del texto es, entre paréntesis, autor y año. Nos está remitiendo a nuestra base de datos de Zotero para elegir la referencia que queremos citar. Aquí vamos. A, esta es una cita corta que va entre comillas. Está permitido omitir palabras, ponerlas y ponerlas pondríamos entre corchetes con puntos suspensivos y insertamos la cita que queremos y la página de donde queremos sacarla. Y una última. Nos colocamos al final del documento. e insertamos en el tercer icono la bibliografía final. Tenemos las referencias. Podemos, en este cuarto icono, añadir más citas de las que tenemos en, el, en la bibliografía final, de las que hemos insertado. Entonces podríamos... Añadir las que quisiéramos en la bibliografía al final. nada más. Y así se nos ha añadido más bibliografía. Ahora vamos a cambiar... A otro estilo de cita, vamos a elegir en este caso Chicago con nota al pie y entonces las citas en el texto nos van a aparecer con número y nota al pie. Número y a pie de página tendríamos la nota. Vamos a subir un poco más para verlo más claramente. Una nota más aquí. Aquí tenemos las notas que podemos escribir. Bueno, pues con esto acabamos la unidad de insertar citas en Word.